Bienvenidos a los bloopers de la comunidad en Halo Infinite. Uh. <tose> ¡Tenemos que neutralizar ese lanzacohete CM-41! <tose> uno. Uh. Camuflaje activo. Lo importante no es ganar, sino compartir tus bloopers con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal.